Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo programar un temporizador digital programable de la marca Interlake. Bien, lo que vamos a hacer es volverlo a cero. O sea, vamos a volver a reprogramar, que hacemos con un palillo, tocamos esta teclita roja y como verán la configuración viene a cero. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es usar La combinación de dos teclas Acá tenemos clock Y lo que, primero que tenemos que hacer es pre, eh, Poner en hora Apretando clock Ahí si puedo con una mano sí, Clock Y la hora Vamos bueno, a mirar que hora es Son las 15.46 Y vamos a apretar clock Y nos vamos a las 15 12, 13, 14, 15 Y la hora y los minutos es, Estamos ahí 46 Vamos por hora de vuelta No, ya ni 47 Así que ahora vamos a ver Y 47 Vamos a poner 47 Bien Ahí ya tenemos en hora Ahora lo que tenemos que hacer es poner el día apretamos traer lo que es wick perdón clock y wick y nos vamos a domingo uh, domingo pero esto lo tenemos todos, lo tenemos en inglés así que bueno lo programamos ahora perfecto una vez que tenemos programada la hora lo que vamos a hacer es programar la hora de encendido y de apagado este aparato tiene una memoria o sea, tiene sin una capacidad de memoria para 8 configuraciones. He encendido y apagado. Lo que vamos a hacer es, vamos a Timer. Y ahí nos dice 1. ¿Qué quiere decir? Esa es la primera memoria. Y como verán ahí al ladito dice On. Esa es la hora de encendido. A esto lo vamos a programar a las eh, 19. 19 Perdón, se me pasó eh, Bueno, las 19 y 20 aproximadamente 15, 7, 18, 19 Y los minutos y 20 Vamos a salir 20 Esa es la hora que va a encender Y bueno, volvemos a apretar timer y se nos pasa a off, que es la hora de apagado que hacemos, ponemos la hora de apagado a las 6 y media aproximadamente, bien, ahora lo que tenemos que hacer es, eh, poner los días para que prende y apague so, en este en este caso está en en martes eso lo que tenemos que hacer es programar toda la semana porque queremos que toda la semana se prende y se apague así que que hacemos ponemos toda la semana se empieza lunes, martes miércoles, jueves, viernes sábado y domingo 4 6 7 y ahí ya estaría programado lo que vamos a hacer es vamos a clock y siempre mirar que diga auto que sería automático y sería eso que usa la configuración que pusimos recién para utilizarlo de modo manual lo que tendríamos que hacer es presionar este y dice manual off que es para programarlo acá automático que es donde estaba y manual on que es para prenderlo acá así que lo que vamos a hacer es dejarlo en automático bien vamos otra vez a timer apretamos otra vez y esta sería la, la segunda memoria Supongamos que nosotros querramos que, que, que prenda eh, más tarde Bueno, lo que hacemos es poner el horario encendido A las 8 de la mañana por ejemplo Y volvemos a apretar el timer Y ponemos la hora de apagado O no sea, sé, 2 de la mañana Y ahí estaría eh, programado en el caso de que nosotros queramos borrar la segunda memoria, vamos a Timer Vamos a buscar el 2 y vamos a Reset Reset RCL Borramos mandamos Control y la segunda memoria queda borrada Se borra en la pantalla que se encuentra actualmente Si nosotros tenemos ahí para borrar, bueno, se borrará esa Si estamos en la memoria 4, apretamos eh, Reset y se borra esa memoria actual Siempre tenga presente que el momento de poner la hora, esté en los días, en este caso domingo, ¿cierto? Porque si no se le va a descontar, no es que se lo pero va a descontar, pero ustedes van a pensar que el lunes tendría a tal hora y va a estar configurado hasta martes y así. Bueno gente, espero que les haya servido, les haya gustado este vídeo. La verdad es que es más prestar atención que otra cosa, es, un, es muy sencillo para, para manejar. Ah, cosita importante que me estaba olvidando. Acá tenemos la tecla Random. Esta tecla configura eh, en encendido. Eh, a como cómo le puedo explicar. Supongamos que acá tenemos las 16 horas. Yo la tecla Random va a prender a las 16.30. La verdad que no sé muy bien para qué eso Porque <coughs> Lo único que hace es prender media hora más y nada más Pero bueno, esto no, no, no lo vamos a utilizar Lo único que se usa es todo esto o sea, Incluso se usa de acá para acá Porque Lo único que se hace esto es para resetear El momento de ahí donde querramos borrar Actualmente y nada más Pero bueno gente <coughs> Si quieren pegar una repasada pegamos una repasada es borrar borrar la teclita roja esta y y apretamos clock y ponemos la hora son las 15.54 así que vamos a las 15 y los minutos 54 53, 53 54 y ponemos en o sea nuevamente Apretamos clock y week que es semana y vamos hasta domingo y bueno ahora lo que hacemos es programar esta es la primera memoria ponemos a la hora de encendido mmm, 19 lo vamos a poner 19 y 20 aproximadamente así creación estaba programado 19 20, 20 y 22 y vamos, vamos a ponerle 20 y 20 a volver rápido al tener presionado los minutos corren más rápido oh. Ponemos... 20 y vamos al timer otra de vuelta para poner bueno, la hora de apagado ponemos a las 6 y ahora vamos a Wick que es semana y ponemos para que se prenda y se apague toda la semana bueno gente espero que les haya servido, les haya gustado este video y si es así, le pueden dar me gusta, lo pueden compartir, se pueden suscribir. Bueno gente, hasta el próximo video.